vídeo vamos a ver la opción de rúbrica en la calificación de las tareas. Vamos a añadir un recursos, venimos a tarea y ahí, al, igual que en, al igual que en la guía de evaluación, pues la rúbrica sería otro tipo de calificación específica de las tareas ¿Vale? el resultado de la rúbrica se, será reflejado pues en la puntuación máxima que veamos aquí si le damos ahora a dar cambios y mostrar pues vamos a ver la configuración de la rúbrica puesto que esta es la primera que creamos pues crear desde cero rúbrica fm por ejemplo en este caso las rúbricas lo que nos van a permitir es eh, definir una serie de criterios de evaluación y detallar los distintos grados del cumplimiento de cada criterio siendo bastante flexible además entonces mmm, en esta tabla es donde vamos a definir los criterios y la profundidad de los mismos criterios vamos allá. presentación portada no tiene portada Por tanto tiene cero puntos tiene portada tiene un punto que en este criterio no vamos a usar solamente tiene o tiene o no tiene pues esta opción de aquí eliminamos este nivel de aquí en el criterio y ahora decimos por ejemplo es otro criterio eh, no tiene cero puntos la tiene sin cumplir reglas, apa, punto. tiene y cumple, apa. aquí dos puntos. También podemos jugar a, por ejemplo, 0 puntos, 1 punto, pero aquí podríamos saltar a tres puntos, por ejemplo. ¿Vale? No tenemos por qué seguir eh, 0, 1, 2, 0, 1, 2. ¿Vale? Vamos a añadir otro más de ejemplo. Eh, Vamos a decir las imágenes. Vamos a derechos de autor imágenes. Eh, no, referencia derechos de autor. Sí, los no referencia. aquí usa Creative Commons. Bueno, y así podríamos seguir sucesivamente. Vamos a decir que en este caso, en el criterio de derechos de autor, pues eh, vamos a decir que esto tiene dos puntos y necesitamos un cuarto nivel, pues sin problema, además hay un nivel y este criterio en concreto tendría cuatro niveles distintos: como un ejemplo y referencia, otras, y pues tres puntos. En este caso, la suma de todos estos puntos no tiene por qué sumar el 10 máximo de la configuración de la calificación de esta tarea, ¿vale? Lo podemos hacer que sume para que a lo mejor tenga, se, se vea más fácilmente, ¿no? Se entienda mejor, pero no tendría por qué. Y además las rúbricas, su uso. Eh, el objetivo es profundizar eh, más allá y desgranar mucho más la oración, con lo cual probablemente eh, no sumará los 10 puntos. ¿vale? ¿Y qué pasaría en ese caso si el máximo de todo suma 14 puntos? Pues nada, el sistema se encarga de ponderarlo sobre, sobre el 10 o sobre la, la puntuación que hayamos, que hayamos indicado. Eh, aquí hay una serie de opciones para mostrar, para no mostrar, para que los usuarios vean la información antes, para que los usuarios vean y demás. Vamos a entrar aquí para no no extendernos y podemos dejarla como borrador y seguir trabajando la más adelante o ya podemos guardarla ¿Vale? ya la tendríamos y si por lo que fuese tenemos que hacer una modificación a esta rúbrica accederíamos a la tarea la rueda de configuración y venimos a definir rúbrica con lo cual volveríamos a la misma pantalla y podríamos hacer cualquier cambio bien eh, desde el punto de vista del estudiante, si dejamos todo por defecto, aquí estoy como estudiante, voy a tocar la pantalla, si tal como hemos hecho, que no hemos tocado más que, más que los criterios, un estudiante accedería y vería la información de los criterios que se van a usar y la, los distintos aspectos de cada uno, además de la puntuación. En este caso, al revés del de ejemplo, lo, la puntuación máxima suma 7 se quedaría por debajo del 10 que hemos indicado no pasa nada, si algún estudiante tiene 7 puntos el sistema lo, lo recalcula y tendría, tendría un 10 vamos a volver a la pantalla de vista como profesor accedemos a la rúbrica y resulta que lo que vamos a calificar pues, es algo que no está entregado aquí como fichero pues nada, vamos a decir que calificamos a este usuario que es el alumno que tenemos en la otra pantalla si fuese un fichero, si fuese un fichero PDF lo estaríamos visualizando aquí y aquí tenemos la rúbrica. Como no se ve muy bien, porque tiene bastante información, podemos pulsar este icono de aquí, de tal forma que se nos va a ampliar y va a ser más cómoda la visualización. entonces eh, ¿Tiene portada o no tiene portada? si sí tiene. Aquí simplemente vamos pulsando los criterios y se van marcando. si sí tiene portada. La bibliografía la tiene y cumple la normativa. Y en cuanto a derecho de autor, eh, tiene imágenes pero no, no cumple aquí le podemos poner un comentario recuerda la importancia de utilizar imágenes eh, correctamente ejemplo, vale, podemos abrir un comentario vale. hemos terminado ya de, de utilizar la rúbrica vamos a volver a la pantalla chiquitita para cerrarlo eh, este sería un comentario general de la tarea. ¿vale? Aquí hemos hecho, eh, utilizado solamente un comentario para este criterio concreto. Y si quisiésemos podríamos usar, como ya sabemos, las opciones de retroalimentación de la propia tarea. Bien. Guardamos los cambios. Ok. Si vuelvo a la pantalla de calificación, eh, nos hemos fijado que ya el sistema ha recalculado sobre el 10. Y si volvemos ahora a la pantalla del estudiante, voy a, ver, voy a volver a la... Al aula voy a acceder de nuevo a la rúbrica Ya nos indica que está calificado y si vamos a, hacia aquí debajo vemos los aspectos que hemos cumplido o dejado de cumplir en la rúbrica con el detalle de los mismos. En este caso el comentario específico que nos ha puesto el, el docente en cuanto a derechos de autor e imágenes. Y a continuación la nota total ponderada sobre el, el total del valor de, de esta calificación.